Muy buenas noches, estimada audiencia. Radio Nahual se complace en presentar a dos grandes maestros, Jesús Oliveros y Germán Espino, que con toda su creatividad hicieron plagio de letras, acordes y otras cuantas chucherías para regalarnos esta obra maestra. 100% plagio en honor al Nahual Mayor y a la tía de la chinga para todos. Con ustedes el himno de los tulpis adelante Pero a mí se me hace una verdadera chulada esta, esta cosita que se aventó nada más y nada menos que Chuchito, nuestro hermoso y precioso Chuchito, que es este, el Chuchilover, el chuchilover. Eh, para toda la gente que, que gusta de sus composiciones, porque también está trabajando junto con su bandita en la Katrina Folk, junto con nuestro precioso, lindo, guapachoso, hermoso, sabroso, eh, Germancito Espino a los dos y a toda la banda de las estupideces, de verdad, muchas muchas gracias eh, no tienen ni idea de cómo nos, nos hizo reír, de verdad le agradecemos muchísimo todo este eh, esfuerzo que se aventaron, eh, nos comentaron que hubo mucha gente que lo estuvo grabando, que estuvieron enviando sus audios y todo eso, y también por ahí eh, hubo, hubo un detallito porque se darán cuenta que también salimos tanto la tía Clau como, como un servidor dentro de todo esto, y de verdad está súper bonito todo lo que hicieron, es Increíble, está muy bonito, nos encantó el, el himno de los Tulpe Babies. Eh, que para la gente que desconozca un poco, está de las primeras transmisiones de todo esto. Es un grupo de Facebook que se le conoce así como Las Estupideces, que es en donde. Eh, suben memes, comparten sus historias, comparten varias cositas muy referentes a Memorias de Nahual Pero se ha hecho una comunidad súper chida, ahí están echando desmadrito eh, Platican, dicen, cuentan, suben memes, hacen de todo esto ahí al, en, en las estulpideces Así tal cual, las estulpideces en Facebook Es como estar en el grupo de la familia, pero sin que sea tu familia Pero las quieres como familia y te sientes como familia Ok, Sie siempre y cuando sea familia, ¿no como Town No mames. <ríe> es que también era la familia esa. La, sí, bueno, de, ahí no dan de, este cule de uva. De Jim Jones. Entonces, uh, es súper chido toda esta gente. Si, hay, si alguien tiene la... ¿cómo se llama? Es que aunque tengan el link, no, no se puede compartir. O ah, sea, no. No lo puedes abrir desde, ah, desde sí, un comentario. Sí, desde un comentario no, no se puede abrir. No, pero si es que alguien tiene... Eh, ah, no, que si lo el, puedes escribir. Sí, el enlace... Para que puedan escucharlo de nuevo, ahí este subieron un video, subieron todo esto para que lo, lo compartan y también para que pasen a darse una vueltita a, a. no solamente a las estupideces, sino a las redes de esos dos fantásticos chicos, súper creativos, súper eh, buenazos en lo que hacen, ambos músicos muy, muy chingones, todas las chambas que, que han hecho. Eh, uno está ahorita chameando con la Katrina Folk, de hecho ha subido también videos de todos ellos, para que se den una vueltita, conozcan esa chamba, tienen cosas muy buenas, y también de Germancito Espino, que ahorita ha estado haciendo música de videojuegos, ha estado haciendo varias cositas ahí, de verdad, está súper bonito los lo covers. que hacen, los varios covers, inclusive que se ha estado aventando también ahí en su canal de YouTube, para que vayan, les den mucho amor, les manden este besitos y hartos abrazos, y bueno... Muchas gracias por estar en esta nochecita junto con nosotros aquí en otro capítulo más de Memorias de Nahual. Gracias por eh, brindarnos un ratito para estar junto con ustedes echando desmadrito. Y si la pueden notar ahí de fondo, está... Eh, <risa> tal vez ustedes no la están viendo, pero eh, está la tía. Eh, regresamos de ver Halloween, el qué? Halloween, Halloween. Kills. Halloween Kills. Eh, se dio la oportunidad oh, Halloween la noche no se acaba la noche no se acaba eh, de, pues eh, la película clásica de Halloween es la tercera parte canónica de, de esta película fuimos al súper fuimos a traer unas cosas y de paso fue de chingas su madre vamos a, a darnos una vueltita por allá eh, fuimos para desestresarnos un rato de verdad la chamba y las demás cositas han estado ahí algo pesaditas, y de regreso venía la, la tía Clau diciéndome como que se me antoja un, un, un, un alguito, ¿no? Algo para picotear antes de todo eso. Y de repente que me dice, eh, como en todas las colonias, ¿no? Actualmente. Les antojos de gorda. Eh, como, <risa> no, como en todas las colonias, actualmente muchas de ellas han estado sacando como productitos, ¿no? Que hay la chica que hace postres, la, el chico que se avienta a hacer alitas, que los tacos, que todo eso, obviamente todo muy casero. Porque la pandemia sí le pegó a muchísima gente, a muchísima banda, y son cositas que pues van sacándole, ¿no? Para de poco a poco varias cositas. He, he conocido algunos casos de gente que comenzó con un changarrito así chiquito, ya iba en su bicicleta, y de repente ahorita ya tiene una moto, ¿no? Repartiendo sus cosas, van avanzando. Es una parte de la mentalidad de, de querer avanzar, querer aventurarse todo ello. Entonces pues, me dice, oye, ¿y si pides unos chicharroncitos preparados? Con unas, eh, unas chicas que previamente pues, ya habíamos pedido este, unos de ahí ya. Entonces, <coughs> la tía Clau pidió unos, unos chicharroncitos preparados y de repente se te antojó una... Una gomichela. Una gomichela. Entonces, uh, la tía Pero, Clau... Amigos, literal, mi gomichela solamente es una michelada con gomitas. <risa> como, como que le falta alma. Este para allá, no. Ah, el que se quiere subir. bueno. Pero de una u otra forma, pues estamos tranquilos, estamos cotarrando para todos ustedes en esta bonita transmisión. Tal vez ahorita la, la tía Clau está un poquito de fondito porque está disfrutando de su comichela. Ah, sí. Y de un, un chicharroncito preparado que me está haciendo ojitos desde aquí. Son de esos que eh, les ponen eh, um, col, les ponen crema, les ponen cueritos de, de, de cerdo, eh, les ponen este aguacate, su salsita, todas esas cosas, este, cremita, todo eso se, se escucha... ¿Pero? este muy rico solamente de escucharlo, y se ando babeando. Pero ahí anda de fondo, pero saludos a los tíos, Hola, tupi Babies, perdón por hablar con la boca llena. Eh, desde, hasta aquí mi reporte. <risa> bueno, ahí, ahí andamos, eh, y aprovechando, ¿no? Ahorita apenas en los anuncios parroquiales, antes de comenzar con la historia. La historia de, de, de hoy está un poquito curiosa, rara, intensa, y tiene un toquecito por ahí medio extraño. Y supongo que deben conocer a alguien que tenga una historia más o menos similar o que debieron haber escuchado algo más o menos similar. Pero antes de todo eso, debemos decirles que eh, el lunes eh, la tía Clau inició con su bazarcito llamado Ajolotitas Bazar. Que es nada más y nada menos que eh, Ropita Prelove. O como mm. Prelove. Preloved. Preloved uh -huh. pre -love, love. Bueno, prelove, -pre Preloved. Uh -huh. Clouds que vendría siendo ropita ropita pre, preamada ah, ok eh, es donde andas subiendo ahorita algunas cuantas cositas está en Instagram, es un barzarcito de ropa técnicamente es ropa de segunda mano en algunas cosas ropa eh, que jamás he usado también uh -huh. y cositas frikis que vienen algunas cositas ahí, entonces si es que quieren darse una vueltecita eh, ella hace actualizaciones de esto los lunes y los viernes así sí, es hecho, que, de hecho ahorita hay actualización eh, efectivamente este eh, ¿Ya hay actualizaciones? ¿Subiste cuántas prendas? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Hoy? Ajá como 14, 15, 15. Como 14, 15 prendas nuevas, entre zapatitos y varias cositas que anduvo subiendo. De hecho, le ha he estado echando muchas ganas y de verdad agradecemos a toda la gentecita Mucho que ha pasado. Por el apoyo. Que ha pasado, sí, la ha estado apoyando, ha estado comprando algunas eh, prenditas de la tía Clau. También algunos productos míos se encuentran dentro de su tiendita, eso lo mueve totalmente la tía Clau. Yo no me he metido mano para nada, nada más en algunos cuantos gráficos, pero inclusive hasta ella se anda aventando a hacer sus gráficos porque eh, al momento de que los está enviando, les pone como cositas bonitas, ¿no? De, decorándolos y... Es, es bonito, ¿no? Porque a fin de cuentas cuando están Emprendiendo, se es, están aventurando a hacer Estas cosas y es, es bonito, ¿no? Ahí, eh, si quieren darse una vueltita Aparece como ajolotitas con X Ajolotitas Bazar, ¿junto? Sí. A jolotitas Bazar en Instagram Para que puedan darse una vueltita después de Andar escuchando estas historias de terror y eh, vean alguna cosita Igual alguna chacharita les gusta, les puede llamar la atención Y ahí ella personalmente va a estar Atendiendo los mensajitos De todas las cositas que están por allá Y fíjate que me da curiosidad un mensajito De Evelyn McQueen Cruz Dice, tal vez no veas mi comentario eh, de, ching de chingas ya lo vi Dice, pero quise, quise darles Las gracias por acompañarme durante estos Semestres de mi ingeniería Mientras hago mis tareas hasta altas horas de la noche Me pongo a escuchar todos los programas anteriores Por fin terminé de escuchar todos los que subieron a YouTube y ahora estoy al día, los quiero. Posata, espero donar esta estrellita muy pronto ya que no tengo dinero No te preocupes. Ay, qué bonito, muchas gracias. Por estar con nosotros, por escucharnos. Eh, de verdad, lo agradecemos mucho. Es una de las cositas que más nos, nos gusta. Hay varias personas que se sí nos han dicho, güey, ya me aventé, ya voy en la tercera vuelta de capítulos cabrones cuando suben más. Y... Um, Precisamente alguien me ha, me ha estado diciendo, porque hay, hay gente que no logra como chutarse los cuarenta y tantos minutos promedio de los capítulos, hay algunos que duran tres horas. Eh, ya cállate Daniel. <ríe> hay, hay algunos eh, que me hicieron la mención y yo creo que sí lo vamos a andar haciendo, en el cual vamos a andar extrayendo únicamente las historias de los capítulos en los primeros eh, capítulos aparecen tres cuatro historias, entonces extrae únicamente la historia para que puedan chutarse la historia tranquilamente de 15 minutitos de 10, 15 minutitos, únicamente la pura historia del, eh, del capítulo, para quienes tengan un poquito de prisa y nada más quieran escuchar específicamente esa sin necesidad de chutarse todo el podcast vamos a subirlo, vamos sí, a tener la necesidad de escuchar a la tía Clau y al Dani diciendo pendejadas y pa pajareando no, porque muchas veces decimos paja, chingo de paja eh, vamos a tener esa modalidad espero le, les vaya a gustar, poco a poco vamos a ir subiendo las cosas, pero de verdad hemos tenido mucha chamba hemos tenido varias cositas, y sí, tenganos tantita paciencia vamos a ir subiendo poco a poco estas, estas cositas y uh, dice todo para la comida Nueva del Gato están presentándose eh, dice yo soy ese güey <risa> dice no, suba, no suben desde el 27 de julio ya me los voy a terminar, vamos a andar subiendo los, los que hacen falta Dura cinco horas, no hay pedo. Simplemente lo dejo en pausa y continúo cuanto puedo, dice Adriana. Dice, yo quiero que suban Spotify los de la temporada 2. Apenas, apenas vamos a ir subiendo esos. este De poquito a poquito vamos a ir eh, metiendo nuevos, nuevos episodios. Ustedes tengan tantita paciencia y vamos a ir an, subiendo esas chacharitas. ¿Algún, este, ¿Alguna eh, noticia, alguna chacharita más antes de comenzar con la historia, Tieñi? Tulpi babies, aburridos no estarán Tulpi babies, historias escucharán Tulpi, tulpi, tulpi, tulpi Tulpi babies que por cierto, se me cruzaron los cables y iba a cantarle chispita, pero me salió primero esa. <risa> ok Chispita existe Chispita, es amor. Chispita, existe. Chispita, es amor. Chispita, vives en las escuelas, Ay, no se puede tragar y tragarlo. Sí, no. eh, el chicharrón Ay, estaba pasando. <risa> el chicharrón estaba pasando antes de que saliera con, con esa entonación, sí. con esa voz. Um, muchas gracias por todos los saluditos que nos están diciendo eh, ahí en el chatcito. Eh, dice, tío, ya me leíste, ya que me leíste, ¿puedo mandar un mensajito? Sí, sin problema, pueden aventar un mensajito o escribirnos y mandarnos sus historias a danjaelart@gmail.com con el asunto historia de terror, para que las sepamos identificar, porque nos llegan más mensajitos, pero para poder identificarlas, y tengan paciencia, para que nosotros eh, tengamos la oportunidad de poder contarlas, no poder subirlas, Diana Rex dice, tía Ñi, tío Dan, ya le puedes mandar un saludito a Jessica, por favor, claro que sí, un saludito a Jessica, de parte de, de, de nosotros, y un abrazote también para ti, Dianita, hasta la Blanca Mérida. Saludos, Dianita. Porque por cierto, estábamos viendo uh, hace poquito un, un videito acerca de uh, una clínica allá de Mérida. A mí no me da miedo. ¿Qué no le dio miedo a la tía Clau? pero eran unos exploradores urbanos, ¿no? Que se están metiendo ahí al, al este, a una clínica donde hacían, eh, donde espantaban cigüeñas, no sé que me vaya a desmonetizar el pinche YouTube, este, donde estaban haciendo todo eso. Pero sí nos da curiosidad. De hecho, nos han preguntado si es que nos aventuraríamos a ir a un panteón a todo eso. Y claro que sí, con toda confianza. Bueno, yo tengo toda la, la disposición de todo eso. Ya estamos vacunados totalmente. Ya tenemos la, las dos vacunas, entonces eh, vamos a, a, a ver que, que eso se, se pueda hacer próximamente. Obviamente con todas las medidas de higiene y todo eso. No tanto como para invitar a mucha gente, pero vamos a ver qué se puede hacer más adelante. Y bueno, ¿alguna última cosita antes de iniciar? No los invitamos al vaso, ¿verdad? ¿Eh? Ah, que sí, ya los invitamos al vaso. Ah, pasar. sí, ya, ya les dijimos de los Los amo, me voy. <risa> los amo. Me voy. <risa> Bueno, ahora sí, vamos a comenzar con esta historia que eh, al principio me sacaba muchísimo de onda porque eh, a la manera como eh, le llegué a comentarla a la tía Clau, se sacó un poquito de onda y me dijo eso es posible y ella decía, ciertamente no sé si sea posible, pero de que me han contado cosas así, es verdad. Así es que vamos a dejar unos cuantos segunditos para saber dónde cortar, dónde editar, lo que viene siendo la paja inicial, los saluditos y cositas así, para poder comenzar con esta primera historia. Bueno, con la historia del día de hoy, más bien. Así es que nos vemos en unos segunditos. Hola qué tal, muy buenas noches, bienvenidos sean a otro episodio más de la segunda temporada de Memorias de un Nahual en este podcast donde te contamos historias, anécdotas y leyendas de terror en vivo a través de Facebook Live y después lo subimos directamente a YouTube o a Spotify o a iTunes o a todas las plataformas donde puedas andar escuchando podcast bienvenidos sean en esta nochecita, tardecita en el horario donde ustedes nos están escuchando y para toda la gentecita que está en vivo, buenas, buenas noches estamos aquí en este eh, día 15, es quincena, 15 de octubre en este uno de los mejores meses del año, junto con noviembre. Una de las cosas que disfruto muchísimo por las fechas y por la cantidad de energía que se mueve de a madres. En toda esta partecita be bellísima, preciosa y mágica que es México. Y eh, a qué me refiero con energía es de que estamos gustosos esperando que vengan y que caigan nuestros familiares que están este, en el otro plano. no Vienen a visitarnos, vienen a comer, vienen a hacer varias chacharitas más. Entonces, esperemos... Eh, con ansias ya lleguen esas fechas Y de mientras nosotros estamos aquí para contarles algunas cuantas historias de terror Algunas cuantas anécdotas y cositas que la misma gente dice que la misma gente nos ha contado Y estamos aquí para ustedes para pasar un bonito ratito Y no voy a continuar no sin antes decirle que está junto conmigo Nada más y nada menos que disfrutando de un bonito chicharrón Aquí nada más y nada menos que la tía Clau Hola, soy la tía Clau, bebés ¿Cómo están? Espero que estén súper contentos, alegres, amenizados, como yo, con el chicharrón en mano, este, esperando la historia del tío Danja que nos va a contar el día de hoy, y ya los extrañaba. Siento que estas semanas han sido eternas, a pesar de que he estado ocupada. Y bueno, ¿qué nos vas a contar, señor de las historias? Señor, que, que cuenta cosas y que no se calla. Eh, bueno, verán, hay algo que me sorprende mucho, porque esta historia... Uh, la he escuchado de varias personas, todas y cada una de ellas aluden a lo mismo. Sin embargo, todas y cada una de ellas tienen un detallito que es similar, pero en todo lo demás es completamente diferente. Sin embargo, es como casi la misma esencia en todas, porque casi todas cuentan que alguien hizo eso y alguien logró hacer eso. ¿A qué me refiero con eso? ¿Qué pasa cuando yo te digo qué tienen en común Pocahontas con Danza con Lobos, con Avatar, la película de James Cameron, ¿qué tienen en común con El Último Samurái también, si quieres verlo? Que se quieren robar sus tierras, las su zapata. ¿Tierras, a, tierras, tierras, tierras. Saludos tierras. a los Bully Magnets. Este, sí, básicamente la historia de Avatar, la historia de este, Pocahontas, la historia de Danza con Lobos, la historia de El Último Samurai es básicamente la misma. Eh, eh, tienen la misma esencia, pero cada uno te lo cuenta de diferentes maneras, ¿no? Algunos con Tom Cruise, otras con este, los monos estos azules, otro con este con Apocajontas, ¿no? Totalmente anacrónico el asunto, pero, insisto, pero, pero, pero, pero, pero, eh, tienen como la misma base. Y algo más o menos así se suscitó cuando me llegaron a contar una historia que involucraba gentecita que apenas acababa de nacer. ¿Y a qué voy con esto? A que la he escuchado de diferentes personas que no tienen nada, absolutamente nada que ver dentro de ellos mismos. Y lo mejor de todo esto es de que son de diferentes estados, de diferentes edades, y que de verdad cada una de ellas tiene una forma muy particular de decir de qué demonios se trata. Al día de hoy voy a contarles una historia... Un poquito extraña, pero al mismo tiempo te deja pensando qué tanto te cuidan o qué tanto son capaces de dar las personas para que con su muerte les dé algo a ganar. La primera historia, que es la principal, la que voy a andar contando, se suscita en nada más y nada menos que un lugarcito muy bonito de este bello país, que es Guadalajara. Precisamente allá en Guadalajara, en una clínica eh, Dice que Un par de personas Llegaron porque la señora estaba a punto de dar a luz Entonces ya estaba en tiempo Ya estaba en toda en forma Dice todas las cosas que, que teníamos Para que nada fallara Estaba toda madre, yo ya tenía pagado el seguro Todo, todo, todo, todo. Dice llevé a mi esposa para allá Y afortunadamente Tantito pasada la medianoche A las 12:31 y Nació mi hijo, nació por parto natural, y a esa hora, dice, yo estaba como un pavo real, cabrón, estaba encabronadamente feliz, porque había nacido mi primer hijo, dice, yo estaba totalmente nervioso, ¿no? Mi esposa, puta muchísimo más, dice, eh, eh, el, el hecho de que me dijeron, ya puede pasar a ver el desmadre que hizo, señor, dice, me me, me enorgulleció, cabrón, puta, yo no, no, no tenía palabras, ¿no? Para poder ver el milagro de tener a mi primer hijo, cabrón. Está todo feo el hijo de su pinche madre, güey. Dice todo, todo horrible este güey, pero... Pues es mi hijo, güey. Salió como el papá. Salió igual de feo que el papá. Ojalá hubiera salido algo como su madre, ¿no? Excepto su pinche carácter todo culero. Eh, eh, el asunto de esto... Es de que yo cuando veo a mi hijo... Las enfermeras ahí me lo estuvieron chuleando. Estuvieron diciendo todas las cositas... De... Bonitas. Dices, no, qué bonita está su hijo. Dices, ay, si no, mami, está horrible esa chingadera. Pero pues este pinche chango es mío. Eh, estuvieron chuleando al chamaco. Todo eso. Y... Eh, estábamos esperando no que, que nos dieran de alta Para poder irnos a la casa ¿no? En la casa ya tenían Hasta cierto punto una fiestecita ya preparada era como, pues no mames, este güey va a venir con todo eso, porque eh, ustedes saben que la gente del Instituto Mexicano del Seguro Social se pone muy reacia al dar como oportunidad de que vayan a visitarlo varios familiares, ¿no? Se ponen un poquito difíciles para poder permitir a las visitas, entonces nada más se quedaron como al pendiente así de, bueno, mejor esperarnos en la casa, llegamos con todo y chamaco y ya estamos bien. Después de que la anduvieron checando, que el chamaco estuvo bien, en forma y todo lo demás, se, le, se les dan el alta, ¿no? Completo así de, sí, ya pueden irse a su casa, ya. Todo salió chingón. Y eh, el asunto, dice, es de que cuando yo llego a la casa, mi hijo era una, una criaturita que hasta cierto punto había tenido un peso un poquito bajo. 3 kilos, 200 gramos. Dice un poquito bajo, pero lo, lo, lo consintieron. Dijeron, está bien, cabrón. Se ve bien, se ve bien, no, no está tan madreado. Dice cuando lo vieron, era una chingaderita, cabrón. Dice fácilmente entre el cuenco de mis dos manos cabía ahí el, la pinche gargolita esta. Y dice cuando lo presento a la familia, la familia encantadísima, súper feliz, bien bonito de verlo, de tenerlo ahí en, en la casa. Era el primer nieto de, de, pues obviamente de mi mamá, y era el primer bisnieto de, de, de mi abuela, que ahí estaba, con, de, mi abuela vivía con nosotros. Dice, lo ven, lo, lo, lo empiezan a mimar, lo empiezan a decir, ay, qué bonito, ¿no? Que se parece a su chingada madre, ¿no? El güey todavía estaba hinchado y decían que ya se parecía a alguien, ¿no? Pero dentro de estas cosas, dentro de este devenir bonito, ¿no? Cuando reciben a un, un niño nuevo, eh, dice, todo era completa alegría, hasta que, desgraciadamente, dice mi esposa, no producía tanta leche. Dice, se, se utilizaba el tiraleche, se trataba de, de bombear todo esto y no se podía. Entonces subió un poquito, ándale, subió un poquito de carencias, eh, tuvo un poquito de carencias respecto a, al calostro, ¿no? De, que nos recomendaban que bebiera así, así, así, pero sentíamos que se quedaba por, ¿Puedes explicar qué es un calostro? Ah, el calostro es... Eh, de lo primerito que toma el chavito, ya es, bueno cualquier mamífero, de las primeras eh, veces en las cuales él mama directamente de la ubre eh, de, de su madre, esa, esa primera leche, su calostro, no viene proteínas y monoglobulinas, viene chingo de madrecitas más que le ayudan al, al, al bebé a inmunizarse en la mayor parte de, de veces y tener un chingo de pendejaditas, pero es muy necesaria. Entonces, hay, hay mucha gente que, que le dice, güey, es que tiene que andar pegado a la chichi y andar bebiendo, ¿no? Para que esto... para que quede sano el pinche chamaco, ¿no? Entonces, eh, empezamos a notar esto, evidentemente lo llevan con el, el médico. Le dicen, ¿saben qué? Este este chamaquito, um, pues, se está poniendo como que entre flaquito, no sabemos. Y empezaron a checar qué broncas se tenían y dijeron, ¿sabes qué? Eh, vas a tener que darle... Eh, pues, leche de latita, ¿no? Vas a tener que utilizar esto y esto, si es que la madre no produce suficiente leche, vas a tener que hacer esto, es un gasto enorme, ¿no? Todo lo que viene siendo leche de lata es un desmadre completo. Pero ahí la llevábamos. Pero el niño se empezó a poner muy mal. Pero de verdad se empezó a poner increíblemente mal. Que de repente no consentía la leche, que tenía diarreas, que tenía un chingo de madres más, que, que nosotros nos empezamos ya a preocupar, porque lo veíamos... Con esa, con esa formita de no querer salir adelante de esto De no querer de verdad vivir Dices cuando te preocupas como padre Y dices puta y ahora qué hago no eh, Tengo a mi hijo y por más cosas que le, le, le estemos queriendo hacer Para que pues se salve Nomás parecía que el chavito nomás no daba Y no despegaba y, y estaba bajo de peso Parecía que no crecía y todo eso Dice y es tan culero De verdad es increíblemente culero que tu propia abuela O sea Mi mi, este, mi abuela Ve al niño Lo tomó entre sus brazos Y después volteó a verme Y me dice Híjole Híjole mi Yo creo que este Yo creo que este chamaquito no No va a llegar al mes Dice se siente bien culero cuando Pues alguien te dice eso cabrón eh, el, el que te digan específicamente si de no yo creo que este güey ya no la arma cabrón y sobre todo mi, mi bisabuela dice puto, tengo veintitantos tíos cabrón eh, dice yo yo tratando de ver la mejor manera no de, de poder salvar a mi hijo y de repente que la abuela digo, si mi abuela dice me diga no pues mi bisnieto cabrón no no creo que pase dice hay que irse haciendo a la idea de que este niño se va a morir dice eso me devastó cabrón dice me devastó horriblemente me devastó bien culero porque uno tú como padre tratas de tener la mejor expectativa para tus hijos que después se hagan una caca no eso es diferente pero cuando nacen tienes mucha expectativa de ellos um, pero de repente que te digan y que se suelten así de, güey, yo creo que tu hijo se pues, no pasa, güey. No creo que sobreviva, se siente culero, güey, te destroza completamente. Eh, y en ese momento, ni modo de decirle a la viejita, cállese la boca, pinche viejita, ¿no? Pero dice, se siente culero, y ni modo de decirle, pues, güey, vamos a pues, darle pinche balazo y al río, ¿no? Pero no, no podemos hacer eso, güey, ni que fueras pinches espartanos de decir, no mames, pinche bebé salió muy color cecina a la verga, güey, tíralo, vamos a hacer otro, ¿no? A ver si cuaja menor cuaja menos, o digo, se, se cuece menos, ¿no? Dice, ¿No sería cuaja mejor? Se cuaja mejor, se cuece menos. Es, eh, la cosa, dice, la cosa es de que eh, al momento de que pasa esto, me, me dicen, ¿sabes? Hay un asunto bien difícil de verdad que vamos a tener que encontrar la manera de que este chamaco pues salga. Y le digo, bueno, pero pues cómo? Ya lo hemos llevado con, con doctores, lo hemos llevado con pues con un chingo de gente. Y dicen que cuando uno no encuentra la respuesta a las cosas, termina por tratar de buscar un milagro. Y dentro de ese milagro, se encuentra el andar utilizando métodos poco ortodoxos que mucha gente diría, pues llévalo con la bruja, llévalo a ver si tiene ojos, si tiene esto, si tiene aquello. Y dentro de el, el querer no hacer que tu hijo viva, lo llevas. Dice, valiéndote madre, ¿no? También mi, mi señora, su mamá Dijo, pues llévalo a ver si es que despega, ¿no? Llega a ver si es que pues, sale, pinche chamaco Dice, lo llevamos con una, con una señora Es un, un lugar que de verdad no dabas ni un peso por él, ¿no? Quien nos la recomendó fue la mamá de mi, mi señora y mi suegra Nos recomendó un pinche lugar en una colonia jodida, cabrón Pero puta jodidísima la pinche colonia Dice, de esas veces en las que entras entras con zapatos y de repente sales de la colonia con zapatos, pero sin calcetines, cabrón. Así de cabrones son, son en esa colonia y fuimos. Encontramos la casa que parecía que fuera un pinche cliché completo de, de cómo se deben verse las casas de la, de la banda que más pobre pudiera ser. Dice, y lo topamos, un techo de lámina, de hecho, parte de las paredes eran de carrizo, güey. Muy de la chingada. Llegamos con la señora, y la señora, pues, le planteamos, ¿no? Lo que estaba pasando todo esto. Y la señora dijo, a ver, déjenme ver al niño, ¿no? Y llegamos, la señora, un poco andrajosa, pudiera decir que casi, casi olía a cobre, ¿no? La señora, eh, no en el mal sentido de la palabra, sino literalmente olía cobre. Y, y empezamos a verlo y todo eso, y fue como... Ah, uh, Híjole, pues el chamaco está mal, dice, y yo no creo que sobreviva. Ya para que una bruja cabrón te diga que no va a sobrevivir, está muy de la verga, güey. Neta, está muy de la chingada que te digan, sabes que este pinche chamaco se lo va a llevar la verga. Y es un puta. ¿Y qué podemos hacer? Dice, mira, yo le puedo dar una friega, le puedo dar... Un chingo de cosas. Le puedo hacer muchas cosas, pero de nada va a servir. De nada va a servir. Se va a tener que hacer un, un detallito, un sacrificio por estas cosas. Y. Yo sé qué hay que hacer. Dice, yo, yo, yo sé qué hay que hacer. Me que me dejen al niño un ratito. Y. Pasen por él en la madrugada. Dice. Pues de esas veces que buscas un milagro, pues le dejamos al niño, ¿no? Técnicamente se lo dejamos con todas las cosas y le dijimos, bueno, ¿qué hacemos? Dice, vayan a dar una pinche vuelta, regresen aquí en la madrugada. Los quiero que estén aquí como entre una a de la madrugada. Oye, pero si la de yo sé qué hacer, yo he tenido hijos, yo sé qué hacer, yo lo voy a cuidar. Le dimos instrucciones de cómo preparar la fórmula y le valió madre, güey. nos mandó a la chingada. Dice, yo estaba preocupadísimo porque nos fuimos a dar una pinche vuelta a un lugar donde fuéramos, ¿no? Teníamos como el pendiente. No se puede disfrutar de esos este, de, esas, de esos momentos ni nada de eso porque pues, estás con el pendiente, ¿no? Fuimos, se hicieron las horas eternas y fuimos de madrugada y preguntamos, oye, ya llegamos por el chamaco. La señora se nos queda viendo y nos dice... Hay la posibilidad de que se salve. Sí, hay la posibilidad. Y es un, ¿ok? ¿Y qué vamos a hacer? Dice ustedes nada. Ya se pueden llevar al niño. Y nos quedamos así de, pues, ¿qué le hizo qué? Dice no, es, eso está muy, muy difícil, pero hay la posibilidad de que sí pase y adelante. Llévenselo y que tenga buena vida el niño. Dice, es todo lo que nos dijo. Le dijimos, ¿cuánto va a ser por eso? Nada, no es nada, no me corresponde a mí. Y eso no, ¿qué? Le preguntamos qué hizo, fuimos muy insistentes en preguntarle qué hizo <coughs> y nos Pero... dijo, nada, no hicimos nada. Bueno, llegamos a casa, estuvimos ahí, llegamos de muy de madrugada, obviamente mi, dice mi mamá salió muy preocupada. Todo eso y estuvimos ahí eh, platicando acerca de todo esto. Dice, y al momento que regresamos, obviamente hicimos ruido del panteón, digo el panteón, el, el portón, perdón. Eh, hace un chingo de ruido al momento que entramos, metimos el, el carro, cerramos el portón, salió mi mamá, nos empezó a preguntar, le dijimos todo esto y como estaban más personas allí, pues salieron ¿no? a preguntar luego, luego ¿no? ¿Qué, ¿qué nos habían dicho? Que todo eso es de chismosos y en eso sale mi bisabuela perdón, sale mi abuela y se queda y pregunta ¿qué? ¿qué pasó? no, pues lo mismo que nos dijimos a todos y nos dijo, déjenles preparo un les preparo un cafecito dice dijimos, no, pues estamos con el nervio no el niño estaba dormido eh, estaba preparando el café y todo eso, lo preparó dice, hace mucho que no preparaba a mi abuela el café de la manera como, como olía el, el, el cafecito en ese, en ese ratito Y de verdad estábamos un poquito eh, preocupados inclusive porque Era, no sabíamos si eran los últimos días de mi, de mi chamaco o, o qué demonios Nos sirvió el cafecito Dice, yo me acuerdo mucho que cuando yo era chavito mi abuela me agarraba de las orejas Me, me agitaba la pinche cara y me daba un besito y en esa ocasión se me, me vio, se me quedó bien Me agarró la oreja, me agitó Y me dio un beso, cabrón Me dio un besito en la mejilla Y me dijo Vas a ver que va Que tu hijo no se va a poner mal Vas a ver que ese cabrón va Se va a poner bien Fue Y no sé si el olor al café Despertó a, a mi hijo y, y dice, no, no ustedes chingas el cafecito Yo lo voy a estar aquí abrazando Y ahí estuvo arrollándolo Toda una maga mi, mi bisabuela para poder hacer que se dormiera el chamaco, ¿no? Eh, la cosa es de que estuvimos platicando ahí un rato. Mi mamá estuvo platicando un chingo de cosas. Y, y dice, estuvimos platicando un rato y de vez en cuando volteamos. Salud. Lo siento. Salud. Gracias. De repente volteamos para ver este, cómo estaba el niño totalmente dormido, plácidamente dormido. Y pues también vimos a la abuela dormidita Y todo eso, no quisimos despertarlos Hasta que terminamos de comer Dijimos, vamos well, ¿sabes que Ya vamos a dormir Eran como las 4 de la mañana Vimos también, no hay que ser cabrones con Que mi abuela vamos a subirlos Fuimos, le tocó el hombro a mi abuela Le digo, ¿sabes qué? este Yo me lo llevo, abuela Te ayudo a subir Dice, yo sentí claramente cómo me dio el niño Pero le, se lo pasé a mi, a mi señora Y cuando le digo, oye abuelita, este... ¿Quieres que te traiga algo? Dice, ella, ella no, no estaba en los cuartos de arriba, ella tenía un cuarto específicamente abajo. Dice, ¿quieres que te traiga la andadera? Te traigo la, la, la silla. Dice, a veces llevan sillas silla de ruedas. Le digo, abuela, eh, ¿qué, ¿qué quieres? dice, mi abuela no me responde. ¿Qué dice. Fue? Le, le, le, le empiezo a tocar eh, el hombro. Y nada más veo cómo se deja caer los brazos. De la posición en la que los tenía Ajá. Le digo abuela, abuela Dice, le, le tocó su carita y estaba fría Le tocó sus manos y estaba totalmente fría Y me doy cuenta de que ya tenía un ratito Que mi abuela había fallecido con mi hijo en brazos Pasa de que, pues, se dio la oportunidad de que tuvimos dos cosas muy extrañas en ese momento. Que mi abuelita falleció, pero mi hijo empezó a reponerse. Dice, se empezó a reponer el cabrón. Dice, y hasta gordo estaba el hijo de su pinche madre. Dice... Y empezó, empezó a vivir, dice, empezó a, a sentirse mejor el chamaco, se veía más vivo, se veía con, con todo esto. Y dice, fue algo que no lo esperábamos, pero el niño comenzó a, a de vez en cuando a saludar, a hablar a decir cosas que tenían que ver con su bisabuela sin que él la hubiera conocido del todo, dice cuando eres un bebé de meses, dice no, no ubicas quién te está cargando, es más ni puedes ver los primeros meses bien, no puedes ver bien tienes una miopía no enorme ves todo borroso y los identificas por los olores y por los eh, sonidos dice pero de repente me decía que, que dónde estaba ella Teníamos una foto de, de mi abuela, una foto grande, junto con lo que fue mi abuelo, ¿no? Lo teníamos ahí en la sala. Y a cada rato decía ella, la, la, la, la señalaba. Y, y era una constante de todo esto. Pasó el tiempo, dice, eso pasó el tiempo, cabrón, pasó mucho tiempo. Y mi hijo cumplió 18 años, dice, llegó a la mayoría de edad. Eh, iba a estudiar eh, turismo, ese cabrón. Eh, y al momento de que pasa eso, me dice: Oye, jefe, yo quiero estudiar esto y hay que hacer, pues, algunos cuantos detallitos, ¿no? A la, a, a la escuela que quería irse, no, universidad que quería irse, no era barata, ¿no? Pero pues íbamos a hacer, el, íbamos a hacer el, el, pues, el sacrificio, cabrón, para que esto quedara bien. Entonces, eh, se planteó no hacer todo este desmadre y para fin de, de, de que terminó la prepa y todo eso inició, le planteamos dame chance y te vamos a pagar un viajecito para que pues eh, pasaste ya la prepa wey, pasaste todo eso, ya estás en la universidad, pero te vamos a regalar un viajecito para que tú vayas, te des una vueltita y como que te como que se te relaje este desmadre para que empieces a chambear bien en tu en, en tu universidad, para que empieces a, a darle fuerte a la jala en tu universidad. Dice, se fue, le pagamos un, un viajecito, quizás no tan lejos, no aquí a Puerto Vallarta. Y dice él, él en, en el viaje se pone muy mal. Dice él, estando en Puerto Vallarta, se pone muy mal. Le preguntamos qué había pasado, él nos dijo, ¿sabes qué? Es que fue a comer unos... Mariscos y todo eso, pero me puso muy mal y todo eso. Dice él hablándonos todavía, ¿no? Que estaba en el hotel y sube con los amigos de él. Estuvieron en un pichotel baratito, ¿no? Pero dice, ahí estaban. Pero pues al parecer le hizo mal a este pendejo, los pinches mariscos, una cosa así. Los dejó crudos. ...no espérate, dice que regresa de, de su viajecito. Y dice: una vez que regresa del viaje, eh, se sigue sintiendo mal y mal y mal. Y termina por ir al hospital. Dice, termina por ir al, al hospital. De hecho, pasó su cumpleaños 19 en el hospital, cabrón. Eh, eran meses que las estaba pasando mal y, y de repente le preguntábamos al doctor y decía algunas cuantas cosas que la verdad no entendíamos. que yo, yo no entendía por qué me decía algunas cuantas cosas de broncas con el corazón. Tenía problemas con el corazón, tenía unas apoplejías ahí medias extrañas. Y pues al momento de que que pasa esto, se empieza a poner de una manera muy fea y es cuando de nuevo empiezas a buscar un milagro cabrón. de nuevo empiezas a buscar algo que que te salve el chamaco, se estaba yendo y el güey estaba gordito cabrón y de repente estaba bien flaco cabrón estaba en los pinches huesos, se lo estaba llevando la verga y en alguna ocasión platicando, ¿no? Dice, ya medio se recuperó tantito, lo trajimos a la casa y en, en una ocasión dice, vino mi suegra chingaba mucho la señora dice, ya, ya falleció no pero chingaba mucho eh, mi suegra, y nos dice, oye, si ¿sí lo llevas con la bruja de la vez pasada dice, puta, ya tiene 19 años señora, vamos a ver si es que está y dice, fuimos y dice, parecía que el tiempo no había pasado, cabrón parecía que el tiempo no había cambiado las cosas eh, nunca le habíamos contado a mi hijo, ¿no? Que demonios era lo que había pasado con todo eso. Fuimos con, con a buscar a la bruja y sí, encontramos el mismo pinche sitio y de verdad parecía que nada, nada, nada había cambiado. Llegamos, entramos. Y nos abrió una, una, una chavilla. Es una jovencita, eh, como de unos 20 años. Dice, ¿qué, qué pasó? Buenas tardes, ¿no? A quién busca, no, pues una señora así dice híjole, ya mi mamá ya tiene tiempo que se murió, tendrá como unos ocho, unos ocho años que se murió la señora, siete, ocho años híjole, pero hay quien haga esto, dice, sí, sí, mi hermana, la grande, y se le aprendió el oficio dice, eso, no, ok llega, llegamos, entramos no y dice, era una vil copia de la señora, una copia idéntica, ¿no? De, de la señora Nada eh, más que más joven Y le preguntamos Oye, pasó esto hace muchos años Que trajimos a este niño que Y no nos dijo, nunca nos dijo nada Dice ah, Pues mire, mi mamá guardaba cosas Mi mamá guardaba cosas Y una de las cosas que guardaba Es de que tenía un Tenía un registro de, de, de Las cosas que, que hizo Deje ver si es que En uno de los cuadernos se anotó lo que hizo Y yo así de a ver. Ya se fue y regresó. Dice, no, dicen, ya es muy viejo eso, no, no anotó no nada de eso. Dice, y uno de mis, de, de mis eh, hermanos, ¿no? Que estaba allá afuera. Entra y dice, oye, se está poniendo. Ah, porque entramos sin mi hijo. entonces dice, oye, está poniendo un poquito más de chamaco que pedo. Y la, la chamaca bueno, la señora dice, páselo, quiero verlo. Ya que entramos, eh, lo pasamos y dijimos, por favor, siéntate. Este le decíamos Andy, ¿no? Al, a mi hijo. Andy, siéntate, cabrón. Y ya entra. La, la bruja se le queda viendo. ¿Esto ¿Cómo se llama? Ya le decimos el nombre. Dice ah, cabrón, a ver. Y de, empieza a buscar dentro de sus cosas y encontró una picha libretita, una ¿no? libertita bien vieja. De esas de las escribe que tenían dos colores, que era rojo y. Amarillo. Y amarillo, ándale. Ah, Dice de esas encontró. Dice, a ver, aquí aquí. Sí. Aquí está. Dani López. Digo, Andy López. Ah, y digo que aquí está. Sea sí, Andrés. Y digo que, aquí está. Eh, ¿Por qué anotó el nombre? Dice, es que mi mamá no hizo nada. ¿Por qué lo anotó ahí? Dice, este... Se lo tengo que decir, pero más al rato Y tiene que usted venir solo Y es un... Ok Dice, nos fuimos de ahí, todo eso Vamos y le pregunto Dice, mucho más tarde llego, regreso y le pregunto ¿Qué, qué fue? Dice, mire, mi mamá no hizo nada Porque ella Lo único que hizo fue Buscar quién lo hiciera ¿Y, ¿Y a qué se refiere con esto? Dice Alguien se murió en su casa, ¿verdad? Le digo Sí ¿Quién era? Le digo Pues mira, el niño murió en los brazos de su, de su abuela Pero mi mamá tenía... Como setenta y tantos años. Más bien su mamá Ajá. murió con el niño en brazos, ¿no? Ajá, la, la abuela de, de ese carnal. Se, se murió con el niño en brazos. Él tenía hace como setenta y tantos. Entonces, ¿Se años sin el niño? Dice, pues, el jovencito. se acaba de cumplir 19 años. Dice, mire, mi mamá lo que muy posiblemente debió haber hecho es de que le pidió que fuera de madrugada esto, le dije sí, dice, es muy probable que mi mamá haya buscado a alguien de su familia, en los sueños, mientras estuvo soñando, para ver quién podía entregar su vida por su hijo, dice, es la única manera, la muerte exige muerte, y alguien necesitaba morir, Básicamente, un alma por un alma. Ándale. Dice, ¿y esa señora le dijo y le respondió? Le respondió que sí. Pero las cosas como tienen que ser. Dice, si la señora tenía 71 años, la señora iba a morir de 90 años. El niño solamente vivió 10 y el niño va a tener que vivir 19 años nada más porque es el tiempo que le quedaba a la señora el niño está viviendo el tiempo que le debió haber tocado la señora, así es que no creo que haya mucho que se pueda hacer por el niño cuando el niño se vaya muy probablemente se vaya a morir de la forma como se iba a ir tu abuela. Ay, dice. Qué culero cuando te dicen esas madres. Qué culero cuando te explican esto y le le pregunté, a ¿qué puede hacerse para que él no le pase esto? Y dice, pues, llevarse parte de la vida de alguien. Llevarse parte de la vida de alguien y esperar. Dice, tú ya tienes marcada Cómo naces, tú ya tienes marcado cómo vives. Como dicen en la película Macario, desde que naces ya traes la muerte contigo. A veces en el hígado, en los riñones o en el corazón, que un día va a detenerse. O puedes estar allá afuera, sentada en un árbol que todavía no crece, pero que te va a caer cuando seas viejo. Dice, mi hijo falleció como 10, 12 días después de eso. En sus últimos momentos, delirando en la casa, dijo que veía a mi, a mi abuela. Dijo que la veía y que se sentía feliz. Yo le... Le abracé hasta que falleció en mis brazos Y dice, fue muy difícil cuando esto pasó Bastante, bastante difícil Y no supe cómo hacerle Pero él se fue Ya estábamos grandes y por azares del destino Tuvimos otro hijo Dice, casi año y medio después de que se fue mi hijo Tuvimos otro ¿Y sabes qué fue lo raro? Dice, ese, ese gordito que está ahí que estás viendo, ese cabrón Dice, de vez en cuando, estando allá en la casa Señala para un lado Y dice... ¡Amén! ¡Adi! ¿Mm? ¡Amén! ¡Adi! Y hasta mucho tiempo después... Fue que entendí que decía... ¡Carmen! ¡Andy! ¿Mm? Mi hijo ve a sus familiares en la casa... Ve a su bisabuela y ve a su hermano... Y la neta me da un... Chingo de culo. <risa> ¿Por qué culo si son tus familiares? No sé, dice que le da un chingo de miedo que vaya a ser una pendejada así o una cosa así. Dice, de verdad, me, me espanta un chingo. ¿Cómo la ves? Mejor no tengan hijos amigos. Y si sí. los tienen, um, cuídenlos. Porque no se, me antojo, no se me ocurre otra cosa. Sí, no. Cuando me lo contó fue de, wow, qué, qué intenso, la neta. Porque al momento que me lo contó, pues yo estaba en su casa Y pues me mostró las fotos de su bisabuela Me mostró las fotos de su de su hijo, ¿no? Y pues del, del chavito Y de hecho estábamos platicando Y pues el chavillo en ese momento tendría ya como sus 5 o 6 años Y él mismo le dice, ¿dónde está Carmen? ¿dónde está esa? Y dice, eh, no sé, no los he visto y ya, se va. Dice, está consciente de, de todo bienvenido. eso. venido. Sí. Sí, sí, sí. Se ha puesto raro todo eso, pero pues son cosas que pasan. ¿Cómo la ves? Qué intenso. Bien. Me quedé sin, palab sin palabras. Ah, no, bien denso. Todo todo su desmadre, pero pues... corto pues Pues así pasa. Así pasa cuando sucede lo que acontece. Y esa fue la historia del día de hoy. Yo no quiero y, hijos. Bueno, nunca los he querido, pero ahora menos no, y, y se me hace bien curioso porque no es la primera persona que me cuenta algo así. Ajá. Insisto, lo que decía al principio es una persona que, que nada tiene que ver con otra y me contó justamente la misma cosa y muy similar, o sea, el asunto muy similar. Como dicen por ahí, solamente tenemos esta vida prestada. Ajá, exactamente. Nada es tuyo, mijo. Sí, sí, sí, definitivamente. Y es como una de las cosas bien extrañas, ¿no? Bien curiosas que llegan a darse dentro de, de todo es eso sí, no le parece eso, curioso sí, sí, sí bueno chicos, esta fue la historia de esta noche de verdad les agradecemos muchísimo que hayan estado eh, todo este tiempo aguantándonos, escuchando el, el desmadre que traemos acá gracias por haber estado ahorita con, con nosotros y no hay más que agradecerles por todo el, el, este, el apoyo que nos han dado, que nos han brindado Recuerden que si gustan echar desmadre, comentar acerca del capítulo, pueden hacerlo en la página de Facebook de Las Estulpideces. Ahí pueden buscarlo. Y no nos vamos sin antes decir la, nuestras redes sociales, que nos pueden encontrar a la tía Clau en... Bueno, lo no he me, no. mm. <risas> me pueden encontrar en Twitter como Stars Cherry, con Z. Y en Instagram como Clau Cherry Stars. Y los vuelvo a invitar a mi bazarcito de prenditas. Cositas, chucherías, zapatería, peluchitos, mochilas y etc, etc, etc. Bazar, ajolotitas este, bazar. Ajolotitas bazar. A ajolotitas bazar. Bazar. A, a bazar. Así es. Hoy hubo actualización, el lunes hubo actualización, aún quedan muchas cositas muy bonitas, muy bien cuidadas, cosas nuevas y por allá los espero. Por allá los, los andamos esperando. A mí me pueden encontrar como Daniel Art en todas las eh, demás redes sociales. Y recuerden buscar ese podcast como Memorias de un Nahual en pues, eh, YouTube, en Spotify y en iTunes. Yo creo que en la semana que viene vamos a andar actualizando para meter lo que viene siendo la segunda temporada ya al Spotify para que puedan escuchar estos episodios. Nosotros nos despedimos, gentecita. Espero que tengan una muy buena noche. Espero les haya gustado la historia del día de hoy. Y nos andamos viendo. No, hombre. ¿Los van a mantener ustedes? Si los mantienen ustedes, obviamente. Ah, es que en el chat están diciendo que sí quieren un, un, una mina No, no, no. ¿Te quieres morir? ¿Qué hace? ¿Te quieres morir? Órale, chicas. ¿Qué estás, niña? No sé qué está comiendo. Pensé que era madera. No es plástico. Pero uno, sí. Es peligroso. Ah, sí. A nuestro gato le gusta comer plástico. Sí. No sí. lo aquí. Bueno, los amo. <risa> los quiero. Los no. adoro. Besitos en sus tatemas. Y por cierto, una felicitación a Ivory Ursus, que anda cumpliendo años. ¡Feliz cumpleaños a ti! ¡Feliz cumpleaños a ti! ¡Feliz cumpleaños, pequeña Ivory! ¡Feliz cumpleaños a ti! Uh. ¡Tan, tan! Ahora sí, chicos, nos andamos eh, viendo porque hay algunas cuantas cositas y pendientes que hacer. Así es que nos andamos viendo. Cuídense, pasen bonita noche. Nos vemos. Ay, güey, ¿dónde le pico? Ahí está. <ríe> Perdón, se me va esa onda. Cuídense...